La Biblioteca del Congreso Nacional presenta 109 parlamentarias. Hoy, Julieta Campuzano Chávez. ¿Nadie tiene más autoridad moral que las mujeres? Soy yo todos los límites imaginables y soportables. Ni la cárcel, ni la persecución política amedrentaron el espíritu guerrero de quien fuera la primera diputada del Partido Comunista desde 1961 a 1965 y luego la primera senadora por la misma colectividad ...desde 1965 a 1973. Julieta Campuzano Chávez. Su vocación social y su defensa de los más vulnerables... ...partió en su natal Coquimbo... ...donde trabajó como tejedora, costurera y dependienta... ...para luego trasladarse a Santiago... ...ciudad donde vivió alegrías y tragedias... ...desde convertirse en regidora a los 29 años hasta dar a luz en la cárcel a su hija Dolores por culpa de la Ley de Defensa de la Democracia, también conocida como Ley Maldita. Su compromiso con el proletariado, el mejoramiento de las condiciones de las mujeres. Sí, nadie mejor que la mujer en su calidad de madre y dueña de casa. Especialmente de las trabajadoras de casa particular, además de su responsabilidad con las localidades que la llevaron al Congreso, primero Santiago y luego Atacama y Coquimbo, la motivaron a participar en emblemáticas mociones que dieron origen a la Ley de Jardines Infantiles, la Ley de Jubilación de la Empleada de Casa Particular y la Ley de Jubilación de la Mujer a los 60 años de edad. Nadie tiene más autoridad moral que las mujeres para hacer pública su protesta por la frictiva situación económica y social que afecta a las familias chilenas y que ella superó todos los límites imaginables y soportables. Sí, nadie mejor que la mujer, en su calidad de madre y dueña de casa, testigo de ese drama, podía hacerlo. Afirmaba en el Hemiciclo en 1969. Es así como nunca dudó en reconocer el vector que guiaba sus pasos. Y la fuerza que dirigió su trabajo legislativo